Cero, que ese hombre que repara autos No volverá a verte No volverá a verte Como un autobús Desconocido, ajusto las gafas y guardo silencio. No volverás a verme, no volverás a verme. Dicen que algunos miran aún. La luna y que la carretera la línea es la espuma, no volverás a verme, no volverás a verme, y hay veces no sé qué hacer Cuando suele Es el bato amanecer Y yo solo soy un bato Un animal Con aliento de pantano. No volverás a verme No volverás a mujer en la sombra Mujer en la sombra Hay amor Mujer en la sombra Mujer en la sombra Hay amor Vamos los sacrificados que la fábrica de cero y que en esa fila estaba ese vaquero no volverás a verme no volverás a verlo ¿Qué hacer cuando suele silbato es el amanecer Y yo soy una mujer, un animal con aliento de pantano. No volverás a beber, no volverás. A ver Dicen que algunos no dan aún la luna y que la carne bella, la dinero es estima. No volverás a verme. No volverás a verme. Una sombra, un abrazo fuerte a todos ustedes, un abrazo fuerte, un aplauso para todos ustedes que están ahí, deseando que todo regrese a la normalidad de sus casas, deseando que su corazón no siga roto, deseando que también sepan que los artistas estamos con ustedes, y también algunos somos santificados del corazón. Amplificados del poder, pero aquí estamos con ustedes. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, hay amor. Gracias.